Esto es Minecraft, pero cada vez que rompo una hoja salen cosas open. Vamos a comenzar con cualquier árbol Pero el árbol tiene, tiene que ser especial ¿Cierto que sí? Ok, voy a romper esta una pala de negrita con irrompibilidad 3, toque de seda y eficiencia 4. Un peto de negrita con protección 4 y irrompibilidad 3. Un peto con irrompibilidad 3 y protección 3. 64 bloques de oro y 64 manzanas doradas. ¡Ojo! No puede ser. 16 y 16 de perlas y no me dado un solo casco. Un uh, huevo. Y me sale un pollito, terminó el stream. ¡La puza! No, no, no, era joda No, eso no se vale <risa> Hasta acá, señores, literal Cuestión que la mesa la voy a colocar acá Me va a hacer un bloque de shulker Con las cosas que tal vez necesite para ir a matar al dragón No creo que me sirva tener. Teniendo... ¿Qué wea. No puede ser como tal El árbol ahorita van a comenzar a llover cosas OP No, esto me va a costar un montón Ya tengo para ir directamente al end Tal vez esto sea fácil No, creo que ya <risa> Creo que ya ¡Qué mierda! ¡No escuché! ¡No sonó! ¡Me dieron elitras! ¡Let's go! ¡Están lloviendo! ¡Y ¡Ah, tengo un tótem! ¡Qué bien! ¡Aterricé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡La madre! ¡La madre! La... La... ¡Me mataron! Vamos a buscar la, la stronholcita. ¡Si no sale pollo! ¡Digo, Onicha. ¡Ay, Minusmar! ¡Ja ¡No! Casi estrello. ¡Ah, claro! Debe estar por acá. Listo, la encontré. La madre... La, la madre... Ah, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah, la madre! ¡No! Cuestión. ¡Ay, la perra madre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, alguien me dio bits. Gracias, pero me mató del susto. <risa> Señoras, señores. Estuvimos esperando este momento por... 39 minutos y contando. Así que... Vamos allá. Ustedes lo deciden. WTF, pero solo era un. Ubu. Pero yo estaba súper concentrado, Blue. Vamos a ver. ¡Vamos! Se acabó. ¡Ah! No tengo arco. Tal vez muera, pero.. Tal vez no. ¡No madre! No voy a volver a hacer eso. ¿Ah? Qué estúpido fui. ¡Tu mamá! Yo esperando a que la perla cayera y nunca cayó. Te amo, Perla, hija de... Vamos a intentarlo de nuevo, la de piedra. ¡No había recolectado piedra! Me trabó Minecraft, amo a la vida. Uy, se puso en negro. Uy, uh, se puso en no responde. Amo la vida, amo el amor, amo Minecraft, amo todo. Ah, pantalla blanca, su mamá. Minecraft, pero si sí, se me cierra el Minecraft, termina el directo. Ah, arrancó, arrancó. Es que ya se sí quito la pantalla blanca. Arrancó, amo. Altas probabilidades de 99% que me cierre el Minecraft. ¡Tu vieja! Se me cerró el Minecraft. ¡Vamos! Lo sabía. 99% y cayó. Bueno, señores, estamos acá en el segundo intento. Ya han pasado algunos días desde que jugué esto. Hoy se vence al dragón. Mira, ya estoy cubierto de negrita. No me dan flechas. ¿Alguien me puede decir maneras rápidas de conseguir flechas? Matando esqueletos. ¡Eh, muy bien! Y así, fui a conseguir esqueletos por todo el mundo. ¡Juguemos en el bosque! Mate y mate y mate esqueletos. Hello darkness, old... Eso no pudo haber sonado más fuerte. Hello darkness, ya. Hello dark... Dios mío. Hasta aquí por fin pude hacerme con 29 flechas que me servirían mucho en el end Metro dice: ¿por qué no buscas una aldea y tradeas? Eh. Y por fin, después de un largo tiempo Pudimos llegar a la Stronghold A ver, a ver, a ver, creo que ya la encontré Ya me recorrí un mundo entero ¡Muchos más ¡No puede ser! ¡No! ¡Hemos llegado! Muy bien, Phantom, llegaste al in. Pero podrás ganar Bueno, pasó algo inesperado A ver, como mi puntería es muy mala, voy a intentar ¡Ah! ¡Está... ¡Dios! ¡Qué tan bueno! Tengo que subir ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! No quiero que me mande a volar otra vez Aquí subiendo con bloques Que probablemente te tardarías Tres años en encontrar Relajado porque estoy rico Amigo, estoy escuchando el dragón muy cerca Tengo miedo de que me tire de acá Porque tal vez nos sabe estar. Ay, soy un estúpido Creo que ya... De rompí todos los cristales. Ahora necesito que baje. ¡Baja! ¡Baja, bro! Está bajando, está bajando, está bajando, está. Amigos, están haciendo una mini puesta en mi chat. A ver si me paso el juego. Metro, 53 años. Apuesto todo lo que tengo. A que este hijo de perra va a perder. Maxi, 45 años. Apuesto las escrituras de mi casa. A que sos un pelota Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, bro. Vas a morir. ¡Ah! Mira cómo baja tu vida, bro. Pero no bueno, me saque, abuelo. No tengo totem, ya me morí. ¡Ay, Dios! Gente, ya le bajé más de la mitad de la vida al dragón. ¡Un golpe! ¡Un golpe! Este desgraciado ya va a pasarse el juego. Voy a quedar en la calle. ¡A telecámara, Amigo, no puede ser. No notan que el dragón está lastimado y va y se da una vuelta. Sale en bicicleta, tipo. ¡Ay, ya voy! ¡Espérame un momento! Todos dicen, Phantom. ¿Estás bien? Pero nunca dicen, Phantom. ¿Tienes Twitch? ¡Sí, sí tengo Twitch! ¡Grabé ahí, hijos de... En mi Twitch pasan todo tipo de locuras pendejadas y grabo este tipo de videos. Así que agradecería que me fueras a seguir si quieres participar en alguno de estos videos. Sigamos. Baja, bro. Baja. Baja inmediatamente o te hago un creepypasta. A ver, a ver, a ver. De frente, de frente, de frente, de, de frente. ¡Vamos! Adivina quién perdió la apuesta Metro Es A ver, lo rompo y go The new generation He ganado Vamos De antemano gracias por ver el video Y perdón por la calidad Mi PC no aguanta tanto y solo pude streamear a 720p